Hola, eh, muy buenas tardes para todos, esta es una noticia muy urgente porque fue víctima de un atentado contra su integridad Mariluz Herrán, quien es la actual coordinadora de la Colombia Profunda, y recorría las zonas del Magdalena y salía hacia Cartagena cuando su camioneta eh, fue atacada. Mariluz Herrán, que además es la ex esposa del presidente Gustavo Petro, cumplía compromisos eh, laborales en el departamento del Magdalena cuando fue víctima de un atentado del que salió Ilesa. Manilu Serrán se movilizaba en su camioneta blindada y fue atacada con un arma de fuego. La coordinadora de Colombia Profunda regresaba del corregimiento de San Valentín, en San Sebastián de Buenavista, Magdalena, donde asistió al sepelio del líder campesino Milton Rocha, asesinado hace unos días, cuando su vehículo fue impactado a bala por sujetos desconocidos. Eh, Dice Marilu Serrán, cuando fuimos a las exequias de Milton saliendo de San Sebastián me acompañó una patrulla de la policía hasta Sicuco y más adelante nos dis le dispararon al vehículo. No sé qué pasa con la seguridad para los líderes de la Colombia humana, se pregunta eh, Marilu Serrán. Cabe recordar que el ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, encabezó un consejo de seguridad del municipio eh, del Banco Magdalena donde indicó que, abro comillas, hemos procurado que la UNP pueda atender las situaciones de riesgo denunciadas por los líderes y las lideresas. Pues esto es supremamente grave porque en los últimos días se han cometido eh, diferentes atentados contra la integridad de líderes de la Colombia humana. Algunos líderes de la Colombia humana también han sido asesinados en los últimos días, lo hemos denunciado a través de todas nuestras redes sociales. Y hoy, Mariluz Serrán, quien es una importante y reconocida líder de la Colombia humana, pues ha sufrido también un, un atentado contra su integridad física. Eh, hay que hacer un llamado a todos los líderes y lideresas para que entre todos... Eh, puedan eh, cuidarse hay que hacer un llamado a todos y todas las personas que, para que les rodeemos, para que les apoyemos y para que les respaldemos y por supuesto un llamado al gobierno nacional para que eh, en urgencia se eh, pueda apoyar en temas de seguridad a los líderes y lideresas de las diferentes regiones recordemos que este año es un año electoral, eh, son elecciones en las regiones se van a elegir eh, consejos, asambleas, alcaldías, gobernadores y eh, hay un gran movimiento alrededor de Colombia Humana el pacto histórico para eh, empoderar a nuestros líderes y nuestras lideresas en las regiones, sobre todo en la Colombia profunda. Entonces, eh, esto eh, comienza desde ya a generar eh, una serie de eh, situaciones peligrosas para todos nuestros líderes y lideresas, a todos ellos y a todas ellas, nuestro respaldo, nuestro amor, eh, a todos ustedes, por favor, ayúdenos a multiplicar estas denuncias y ayúdenos también a rodearles y a rodearlas. Un abrazo para todos, feliz noche.